Bueno, otra vez te saludo con mucho gusto y te agradezco en todo lo que vale tu tiempo. Muchas gracias. A ustedes. Por favor, regálanos tu nombre y eh, la asociación que representas. Mi nombre es Mariana Cueto y formo parte de Loving Blue, dice Autonomía MX. Ok. ¿Hace cuánto tiempo este, eh, has constituido como asociación, si es que ya lo estás, o, o como grupo? Por el momento todavía somos un grupo únicamente, estamos buscando la manera de poder ser una asociación, y una fundación de manera eh, oficial, pero estamos eh, dando apoyo desde enero del 2017. ¿Se te ha dificultado hacer una asociación legal? Digamos que la cuestión de los gastos y, y las condiciones de mi, de mi trabajo no me han dado como el, el tiempo para dedicarle al 100% al, al proyecto como tal pero sí es una misión de, de lograrlo a, a largo o corto plazo. Entiendo. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes se abocan hija? En general, cualquier paciente con disautonomía, y este es un término muy amplio. Oficialmente nosotros nos guiamos por lo que dice disautonomía internacional, que consideramos que es la única institución que nos puede como regir, por así decirlo, a nivel internacional. Y a partir de ahí sabemos que la disautonomía es un término que abarca muchísimos tipos, como pueden ser eh, la taquicardia postural ortostática, los que son síndromes neurocardiogénicos, los que son disautonomías familiares. Entonces, realmente todos los tipos de disautonomía, sean primarias o secundarias, son los que, los que apoyamos. Como no todos los que nos van a escuchar y ver, están familiarizados con esos términos que acabas de mencionar. Uh -huh. ¿Puedes describirnos de manera muy sencilla cuáles son los síntomas de las enfermedades o de la enfermedad que tú representas? Claro, para empezar, la disautonomía no está considerada como una enfermedad, sino como una condición de vida, porque realmente nuestros órganos están sanos, pero okay. el cableado, que en este caso es el sistema nervioso autónomo, es el que tiene daños o fallas. Okay. La disautonomía exactamente, médicamente es eso, una falla en el sistema nervioso autónomo, que este sistema es el que hace que tu cuerpo funcione de manera natural. Todo lo que hacemos eh, sin que lo tengamos que pensar, que parpadeemos, que tengamos temperatura, una presión, una presión estable, eh, que tengamos frío o calor, que tengamos concentración, eh, la forma de evacuar, todo lo que tu cuerpo hace para trabajar que tú no tienes que pensar, es lo que a nosotros nos falla. Entonces, la disautonomía comparte síntomas de más de 100 enfermedades, pero realmente nuestros órganos están sanos. Cuando hablas de eh, disautonomía y señalas que es algo, así lo entendí, que el cuerpo uh -huh. hace de manera natural sin que se lo estés ordenando, uh -huh. me quedé pensando, ¿y a la hora que duermes hay problemas? Porque... Sí, por ejemplo, en mi caso me he llegado a despertar porque de repente mi corazón tiene taquicardias, como si yo acabara de correr un maratón, aunque yo esté en reposo. Entonces, obviamente mi cuerpo entra en un estado de alerta y sí hay veces que me despierta o que nosotros, por ejemplo, nos deshidratamos muy rápido. Digo nosotros porque formo parte de este grupo de pacientes y yo tengo que tomar más de 3 litros de agua al día. Si por alguna razón un día no me hidrate bien, es casi seguro que en la madrugada me voy a despertar de esa necesidad de, de tomar líquido. Entiendo. Hay quienes sí presentan eh, problemas respiratorios. Igual, por ejemplo, yo duermo casi sentada para ayudarme a... A, con toda esta parte de la carga pulmonar, entonces sí, sí se presenta en cualquier momento dormidos o despiertos. Eh, esto también me habla acerca de que si alguno de ustedes eh, anda caminando por la calle, nadie se percata que tienen una enfermedad. No, justamente la disautonomía es una discapacidad invisible y es uno de los problemas más fuertes, porque como te ven sano o al menos físicamente te ven perfecto, no saben como todo el mundo que hay al interior, y es como una de las luchas más constantes, porque además de que tú estás como pues tratando de estabilizar tu cuerpo y hacer una vida lo más normal posible, eh, todo el mundo está atacando de muchas formas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como estar de pie en un cajero, no lo podemos hacer. La gran mayoría, como no tenemos la suficiente fuerza para que la presión llegue al cerebro estando de pie, se desmayan o presentan mareos o tienen eh, diferentes imposibilidades desde el momento que nos ponemos de pie. Qué Interesante y, y qué complicado, la verdad. Regálame una breve, ya, ya me dijiste entre líneas, pero por favor dame una breve semblanza de por qué estás organizando un grupo que después terminará por convertirse en una asociación o una fundación. ¿Por qué? Ah, porque me dieron la capacidad de hablar y de que la gente me escuche. Eso es como una ventaja. La otra es que me importa, realmente no tomo importancia de muchas opiniones eh, en cuanto a cosas negativas. O sea, soy una persona que se puede expresar y que la retroalimentación que reciba no le va a afectar tanto y tengo justo esta capacidad de hacerlo. Cuando yo entré al proceso de saber qué tenía, tardé 11 años en ser diagnosticada correctamente. Y fue hasta que estuve en una cama dos meses y que pasaba despierta 15 días que pudieron diagnosticarme. Cuando yo viví todo ese proceso y que lo viví sola porque las personas que estaban en algún momento se fueron, porque no te creen, porque buscas atención, porque no entienden lo que te pasa, y tú no se los puedes explicar porque hasta ese momento tú tampoco sabes qué te pasa. Y vi lo, dif lo difícil que era el proceso, decidí crear algo que pudiera guiar a las personas a decirles que no están locos, porque también me mandaron al psiquiatra, que no están buscando atención, y que sí pasa algo en su cuerpo, pero que falta que se estudie y falta que se informe, y que teniendo las herramientas necesarias, pueden tener calidad de vida. Porque... Perdón, hija. Sí. Ah, no, la primer... En cuanto a mí me dijeron el término de disautonomía, lo primero que hice fue buscar en internet, y lo primero que decía era, eh, puedes tener una muerte súbita si se te olvida respirar, o si tu corazón se para de repente. Cuando el médico, te al menos el mío, que me pudo guiar un poco, y lo vas viviendo, te das cuenta que realmente eso no pasa, porque tu cuerpo sí tiene esa reacción de alerta. Sí puede que estés respirando muy poco y tengas bradicardias, pero tú conscientemente le ayudas a tu cuerpo y haces ejercicios y respiras mejor. No tengo yo al menos conocimiento de ninguna persona que como tal la causa de muerte haya ha sido su disautonomía. Entonces es importante decirle a las personas en cuanto recién el diagnóstico que no es un proceso fácil porque es una condición crónico-degenerativa, pero que no es una sentencia de muerte. Pueden tener calidad de vida si tienen la, la orientación correcta. Tú sigues siendo una damita muy joven, pero ¿a qué edad te diagnosticaron? Ahorita yo tengo 27 y me diagnosticaron a los 23, pero yo desde los 12 años empecé a presentar síntomas. Pero como soy una persona muy alta, mido unos 76 y peso, bueno, ahorita ya, ya puedo pesar más de 60 kilos, pero normalmente pesaba 50, 55. Decían que mi presión baja, que los mareos, que mi color de piel era normal por, como por las complexiones. Ok. Eh, ¿tus papás? ¿No tuvieron alguna sospecha de esto y no te llevaron en aquel tiempo, cuando eras niña, con especialistas en el tema? No sabíamos, del, no conocíamos ni la palabra ni el término. A los 12 años, cuando yo empecé a presentar esta parte de los mareos y de que crecía muy rápido y, y mi peso pues no era el adecuado, sí estuve con, con médicos y en ese momento me atendió una inmunóloga, que hasta la fecha sigue atendiendo y que, Gracias a que mi sistema inmune ahora está estable, eh, yo tengo calidad de vida. En ese momento sabíamos que yo, dígame, no, mira. No, mira. Tú, tú sigue, sigue. que tenía una condición autoinmune, pero no sabíamos cuál. Yo tenía del, de la prueba de 80 alergias, yo salí positiva a 45. Wow. Entonces, wow. hasta ese momento mi problema era que mi sistema inmune era débil, y, y eso era todo. Conforme avanzó el tiempo, pues me fui adaptando a mis alergias. Muchas se fueron, otras se quedaron. Actualmente, solo tengo 15 de esas 65. Y lo que me pudo dar el diagnóstico de disautonomía en mi caso es que yo tengo Addison, que es una insuficiencia suprarrenal. Yo no produzco cortisol. Y como consecuencia de eso, eh, el cortisol ayuda a que el sistema nervioso autónomo tenga un buen funcionamiento. Entonces, en mi caso, al no tener un sistema pues correcto y no tengo tampoco el apoyo que hace que funcione, es complicado. Así fue como mi, mi doctor logró decirme que tenía disautonomía secundaria a consecuencia de, de esa enfermedad autoinmune, que se presentó 10 años después de, de mi primer visita al inmunólogo. Claro. ¿De niña no te sucedía nada de esto que fue agudizándose al paso de los años? Mm, sí, pero lo tomas como algo normal. Como que te acostumbras a que yo, por ejemplo, a que soy muy pálida, a que siempre estoy fría, o sea, es muy raro que, que mi cuerpo logre calentarse. Eh, siempre he tomado mucha agua, siempre fui muy salada. O sea, de niña me decían como, ¿de qué se te antoja? Y comía jícamas, pepinos, este, tomaba sueros. Como que mi cuerpo inconscientemente ya me pedía esa sal y esa agua extra, pero no tenía yo los síntomas como cuando me diagnosticaron que no podía estar de pie, que me mareaba que me daba taquicardia, todo eso no lo presentía. De hecho, yo hacía deporte extremo y no tenía ningún problema en realizar actividades. Ahora ya es muy complicado porque me agoto muy fácilmente. Pero, okay. pero siempre estuvo ahí. <risa> okay. ¿Cuál dirías tú que en el transcurso de estos tres años, a partir de que iniciaste tu esfuerzo por los demás, eh, ¿Qué, ¿qué se ha significado como el mayor logro de tu movimiento? Justo estaba pensando y le escribí a Pam, que Pam es una persona con la que llevo Loving Blue desde el principio. Quizá llegó un mes, dos meses después de, de que yo lo abriera. Ella empezó también su página y le dije, oye, ¿por qué no lo hacemos juntas? Porque creo que es algo que no se conoce tanto y juntos podemos hacer más voz a, a muchas partes. Y lo que Pam y yo decíamos es hacer el alcance que tiene, porque si bien se llama Loving Blue Autonomía MX, tenemos una comunidad que nos sigue de España, de Argentina, de Colombia, de muchísimos lugares de habla hispana, y creo que jamás pensamos el impacto que eso iba a tener, porque hay mucha información en inglés, no suficiente, pero hay mucha información en inglés y en español no. Entonces, hemos contactado pues, a los diferentes eh, editores y todos los que producen ese material y solicitar sus permisos para hacer las traducciones necesarias y poder guiar mejor a la comunidad. Entonces Creo que eso, el alcance que tiene el proyecto y la comunidad que se ha formado, porque ahora se apoyan todos. Tengo también médicos que son pacientes con disautonomía y que ellos me dicen, si tienes algún paciente que tenga algo relacionado con estos temas que domino, me puedes hablar y lo podemos guiar. Entonces sí, sí ha creado calidad de vida para muchas personas y creo que eso es lo más importante, más allá de, si logramos tener el papel este, oficial o no, el hecho de saber que está funcionando ya desde ahora y que le cambia la vida a las personas, eso es lo más importante para nosotras. ¿Tienes algún tratamiento o medicación específica para esto? ¿Es sí, eh, eh, sí, no todos lo toleran. Eh, se llaman corticosteroides, en especialmente fludrocortisona, que es lo que les dan porque ayuda a retener eh, líquidos y aumentar o estabilizar la presión. Ese es como el más común, por así decirlo. La mayoría de los disautónomos tenemos presiones muy bajas. Eh, estoy hablando de 60, 40, 50, 30, Por cuando el promedio es Maya. 120, 90. Pero también hay disautónomos hipertensos, lo que es totalmente opuesto. Entonces ellos tienen otro tipo de tratamiento. En mi caso, yo tomo siete pastillas todos los días. De hecho, aquí las tengo. No voy a ningún lado sin ellas, que son dos corticosteroides, un antidepresivo ácido fólico, complejo B y vitamina C. Eh, los antidepresivos nos ayudan a regular todos los neurotransmisores de nuestro cerebro y ayudarle a que un correcto funcionamiento. Muchos no quieren tomarlos por la palabra como tal y porque ellos creen no estar tristes o sentir como lo que la depresión como tal es, pero no va tanto por ese lado, sino el apoyo que tu cuerpo necesita para estar estable. Antes de hacerte las preguntas que a continuación te voy a formular, si me permites, te voy a hacer un comentario. Claro. Yo noto, uh -huh. cualquiera lo puede notar, que eres una persona preparada. Eh, por supuesto que también es evidente que tienes facilidad para poder expresar, por ejemplo, este ejercicio en el que me estás detallando perfectamente lo que tiene que ver con el universo de tu enfermedad. Sin embargo, quisiera proponerte que en un imaginario eh, contemples tú que hay personas que van a tener tu enfermedad, pero que no son tan capaces como tú. Eh, hay familias de gente que difícilmente entiende, no conceptos académicos ni médicos, conceptos muy sencillos, no los pueden entender. Y entonces cuando tú les hables, en estos términos que estás charlando conmigo, probablemente te digan que sí, que sí, que sí, que sí. Y cuando termine la charla te van a decir no, no, o lo van a comentar con alguien. No, no le entendía a la señorita que me dijo. Entonces, creo que algo de lo que tú tienes que hacer es algo que me pasó a mí. Y por eso me atrevo a hacer este comentario, hija. Ahora que estás escuchando mi charla, me notas que soy pausado. Yo no hablo así. Me he permitido darme el permiso de hablar con pausa porque yo hablo de la siguiente manera. Sí, para mí es muy importante. No tengo ningún problema. Que voy entenderlo y entonces podemos tener esa relación para que el universo sea correctamente comprendido. Así hablo, mi hija. Entonces me decía Paulina, papá, no te van a entender algunas personas. Eh, me acuerdo que un día una dama me dijo, descríbamela brevemente. Y le dije, es un proceso que tiene que ver con la beta-glucocerebrosidasa que tiene un injerto que específicamente causa Se me quedó viendo así y me dijo, no lo entendí. Después comprendí una expresión que algún día escuché de un querido amigo que ya no está con nosotros. Me dijo, ¿sabes algo de física cuántica aplicada a los neutrinos solares en estado de reposo en cajas de plutonio enriquecido? Y le dije, no, pues así yo de lo que me estás hablando. Eres una muchacha bien capaz. Tienes que bajar en tu alocución o explicación para quien no tenga las capacidades que tú tienes, el nivel para que te puedan entender. Porque no todos te van a entender y es muy importante lo que tú puedes transmitir. Muy importante. Extremadamente importante. Y sabes, una de las, una de las paradojas de la vida es que al que es muy inteligente, no es tu caso, pero al que es muy inteligente le cuesta trabajo explicar las cosas. Porque está en su universo de inteligencia, entonces es muy complicado. Dicho lo anterior, y solo como una opinión para que tú puedas tener interlocución con, con personas que van a venir con tu mismo problema de la sierra, con tu mismo problema de lugares remotos, en algunos pueblos, del, del, con tu mismo problema de la costa, gente que difícilmente ha ido alguna vez a la capital de la república, etc. En fin, solo es un comentario, mija, y es una opinión. Muchas gracias. De hecho, ese es como uno de los retos más importantes, porque en la página lo que hago es explicarles todo eso de forma que lo puedan entender con ejemplos como si su cuerpo tuviera una tubería rota, o como si el motor del carro no funcionara, o como cosas así. Con bolitas y palitos. Muchas gracias. De nada, mija. Hay eh, este ejercicio que tú practicas diariamente, sobre todo con la interlocución que tienes con otros enfermos de otros países, en otras latitudes, mucho más avanzados en cuanto a esta información que se que se comparte con la población de sus países. Tú tienes un trabajo ya recorrido importante, pero a este punto, en este momento, ¿cuáles consideras tú, aún con tú con tu trabajo que todavía es tan joven ¿Cuáles consideras tú que son las tareas que ves que son impostergables y que están pendientes? Creo que la preparación médica. Uno de los retos más importantes es que los doctores no saben, no, no conocen ni siquiera el término y creo que no tienen o no tenemos en general muchas personas la capacidad de aceptar cuando no sabemos las cosas. Y eso ha dañado el proceso de muchas personas, incluyéndome que te dicen es que tu disautonomía solo toma agua y sal y ya se resolvió el problema y la disautonomía es mucho más compleja que mantenerte estable con agua y sal entonces wow. necesitamos médicos más preparados yo entiendo que no pueden saber todo pero creo que sí tienen que tener la capacidad de decirte tal cual ¿sabe qué? no sé lo que le pasa voy a investigar o voy a ver la opción de, de algo voy a comentarlo con alguien a ver si algún colega sabe, no lo sé entonces, creo que la parte de informar y educar a la comunidad médica es algo muy importante, porque a partir de ahí tenemos todo. Yo tengo muchos pacientes que llegan conmigo y me dicen, es que el doctor me dijo que tenía disautonomía este, vasovagal. Ajá, y luego, no, pues ya. O sea, literalmente le di una receta que decía eso, y ya sabe lo que tiene, váyase. Y el paciente no tiene idea de cómo cuidarse, y si tiene que comer o no, y si tiene que hacer o no, no, no sabe nada. Y obviamente si busca en internet, pues justamente va a encontrar muchos más conceptos que va a entender cada vez menos. Entonces, también les he dicho que no se preocupen por lo que dice su receta o su diagnóstico, porque cinco personas con disautonomía vasovagal, por ejemplo, por así llamarlo, tienen totalmente símbolos diferentes, síntomas diferentes. Esto, por ejemplo, es uno de lo de la disautonomía. Tenemos a veces dislexia o esta parte de confundir ciertas palabras, y no siempre notamos eh, cuando pasan esos errores. Claro. Entonces, eh, esos cinco pacientes, aunque tengan el mismo número de diagnóstico, tienen síntomas diferentes. Lo que les enseñamos nosotros es a conocer su cuerpo y a que aprendan cómo funcionan para que sepan cómo ayudarse eh, sin necesidad de tantas visitas médicas, sin necesidad muchas veces de fármacos, porque la gente piensa que se van a dañar después los riñones, el hígado y, y más órganos. Y aunque sí puede haber efectos secundarios para los que tienen que consumir medicina siempre, siempre les recuerdo que están supliendo una falta de su cuerpo. Entonces no es que se estén excediendo, o sea, como la mayoría de la gente que dice, no sal es malísima. Quizá sí. para la mayoría de la gente sí. Para sí. nosotros no, porque se está aprovechando y se está utilizando ese recurso. No estamos eh, saturando a nuestro cuerpo, por ejemplo. Sí. Entonces creo que la parte médica es lo más importante y que se puedan ellos expresar sin sentirse, pues sí, discriminados o segmentados. Porque muchas veces esta parte de cómo es invisible, es que eres flojo, es que quieres atención, es que, pues, vete, estás perfecto, tú nada más estás buscando pretextos. O sea, como toda esa parte emocional. Porque ya es muy difícil vivir así. Claro. Pelarte contigo claro. mismo por cosas que intentas hacer y tu cuerpo no te responde. Claro. Entonces... A veces recibir comentarios de, échale ganas, todo está en tu cabeza. Yo se los pongo como ejemplo de, ¿le dirías a una persona con síndrome de Down que le eche ganas? ¿O le dirías a una persona con autismo, piensa positivo y lo vas a lograr? Yo sé que no lo harían. No. Con nosotros es igual. No es como que lo hayamos elegido. Simplemente pasó y hay que ser empáticos y tolerantes y aprovechar los días que tenemos buenos. Porque hoy estoy aquí perfecta. Pero hace una hora estaba en mi cama durmiendo. Es correcto, mija. Entiendo perfectamente. Y lo digo abiertamente porque tengo dos hijos con padecimientos raros. Y alguna vez Paulina me dijo, papá, nunca me vayas a decir, échale ganas. No, mija. Tampoco nunca me vayas a decir, hija, actívate. Eso está en tu cabeza. Por supuesto, mija. Por supuesto que te entiendo perfectamente. La pandemia ha desnudado de manera dramática los sistemas de salud del mundo. Sí. El sistema de salud mexicano no puede ser la excepción. Y el sistema de salud mexicano no necesita un diagnóstico, todos entendemos cómo está. Más bien, necesitamos ver su carta de defunción porque fragmentado, dividido, poco atendido. Y, y no lo digo por el gobierno que está hoy, o sea, lo digo por todo el tiempo. Que nuestro sistema de salud ha sido desatendido por décadas. Ahora se presentó la gota que derramó el vaso y bueno, evidentemente eso es muy complicado para los pacientes que requieren eh, seguimiento, que requieren medicación, que requieren consultas en vivo, que requieren muchas cosas. ¿Qué te preocupa de manera fundamental de la situación actual? Las personas que se quedaron a mitad del proceso de su diagnóstico. Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy previa a una cirugía que me tenían que haber hecho en febrero o marzo. No tiene que ver con la disautonomía, pero obviamente ese, esa cirugía extra de algo que mi cuerpo está luchando me detona crisis por lo que ya tengo. Claro. Y es, pues ya es agosto y es fecha en que no se puede hacer. Entonces, en mi caso eso y de muchos otros pacientes que estaban en el camino diagnóstico, todas las enfermedades que estaban y que van a seguir existiendo, haya pandemia o no, no se les dio atención. Y no se, no se dejó ni siquiera un sector mínimo que dijeras, todos los pueblos no, no supe la verdad qué pasó con las personas que tienen cáncer o que tienen otro tipo de, de cirugías igual pendientes que eran importantes, que todo el mundo fue como, pues sí, pero pues ni modo, ¿no? O sea, y nada más mientras no llegue emergencia te atendemos y si no, como puedas. Obviamente, pues la mayoría de las personas, al menos con desautonomía, llevan años buscando qué les pasa. Y si ya estaban cercanos a tener eso, seguramente esto cambió todo, y pues lo mismo, son, son sistemas costosos, todos los estudios o todo el proceso que llevaban ya no va a funcionar, van a tener que empezar de nuevo, y no existe el apoyo para esas personas, ni tenemos la capacidad tampoco de, de minimizar o de hacer más corto el proceso, entonces creo que eso, que no, no tuvieron seguimiento. Y por otro lado, todo el tema de los medicamentos, obviamente los costos se incrementaron de manera considerable, y algunas de las personas que tienen autonomía o la gran mayoría, eh, comparte con más de, ahora sí, con una enfermedad, o sea, tiene una enfermedad y la condición. Y tuve, por ejemplo, personas que tuvieron, que tienen lupus, que hubo un momento en el que fue casi imposible conseguir su tratamiento porque alguien dijo que el medicamento de lupus eh, curaba el COVID. Entonces, pues no había suficiente medicamento para las personas que, que realmente lo necesitan. Es cierto. Entonces, eso creo que que se les olvidó que ya existen personas con condiciones eh, complicadas de vida, que son más complicadas con la pandemia, obviamente, y que requieren más atención especial, y pues no había las herramientas para eso. Cierto. Uh -huh. eh, la, la pregunta que cierra en parte el tema que tiene que ver uh -huh. con tu asociación es una que refiere a que no te pregunté, que a ti te gustaría comentar, pero, pero la voy a cambiar por otra pregunta. ¿Tienes una idea del de trabajo y la misión que tienes en la vida? Con la fundación. Sí. Bueno, a partir de que se creó, lo primero era informar, crear conciencia, darle soporte a las, a las familias y a los amigos de los pacientes también, porque a veces se nos olvida que ellos viven su proceso y que el paciente muchas veces no va a poder lograrlo si no tiene ese soporte de ayuda. Y en nuestro caso más porque, valga, ahora sí que no somos autónomos <ríe> textualmente. O sea, perdemos esa autonomía al momento de tener muchas crisis. Aunque podemos tener calidad de vida y yo soy 80% funcional eh, sola, incluso viviendo sola y demás, sí hay días en los que no puedo hacer nada, nada es ni bañarme. Entonces, eh, tener ese soporte, estamos creando una red de médicos, no es un directorio, de, ...de personas que ya han tenido disautónomos y que poco a poco han ido desarrollando terapias. Por ejemplo, eh, yo con, con un especialista en caballos y con una fisioterapeuta... ...estoy desarrollando equinoterapias especiales para disautónomos. Eh, con otra fisioterapeuta estoy lo mismo, haciendo terapias cardiorespiratorias y funcionales para disautónomos. Tengo también ya una maestra de yoga que está trabajando en ejercicio. Para, o sea, como todo, especializarlo a, a esta condición porque justo el la tema de postura y de movimiento es algo de lo más complicado. Entonces, a medida que podamos adaptar ejercicio y técnicas que nos hagan que el cuerpo esté eh, pues funcionando y no se deteriore, vamos a tener mejor calidad de vida. Así lo entiendo. Lo más importante es eh, poder educar, dar información y dar soporte a, a todo el equipo en general. En Estados Unidos hay algo que se llama The Disautonomía Project, que es un libro con el que básicamente yo pude entender al 100% lo que me pasaba. De un lado del libro está explicado para pacientes y del otro lado es para doctores. Y lo que hace Disautonomía Project es que va a las escuelas de enfermería y a las escuelas de medicina y les dice, si me compran 100 libros, yo les doy un seminario de tantas horas para que las personas que están aquí sepan qué es, cómo tratarlo y cómo orientarlo. A lo mejor no se van a dedicar a tratar de disautónomos, pero con el simple hecho de que conozcan la palabra y el concepto en general, o sepan a dónde direccionarlos, eso creo que es como, como la ayuda más grande. Me queda claro que tienes perfectamente, perfectamente en el periscopio lo que tienes que hacer. Y eso me da mucho gusto porque hay muchas personas que como tú deberían de estar en esto. Deberían de apoyar, deberían de ser fomentadores del mejor de los esfuerzos. Eso te felicito y ojalá que la gente que está a tu alrededor haciendo también un esfuerzo contigo pueda hacer que lleguen a metas que son las necesarias para tus enfermos. Eh, un, una opinión que también te doy es, nunca, nunca cargues lastre. Quien te ayuda, llévalo. Quien no te ayuda, deshazte de él, porque nada más te causa peso, incomodidad, estrés, etc. No tiene ningún caso, mi hija. Eh, lo que a continuación te voy a preguntar tiene que ver más con tu personalidad que con... El tema de la, de la salud, te quiero pedir por favor que me contestes con una sola palabra y lo más inmediatamente que puedas para mm -hmm. entender que tus respuestas son de corazón. Este es un cuestionario que seguramente tú conoces, es el de Pivot, lo hizo Proust y es un cuestionario que nos habla de su personalidad, de la personalidad de las personas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Organización. ¿Cuál es tu palabra que menos te gusta? Mentiras. Mentiras. ¿Qué es lo que más te causa placer? Leer. ¿Qué es lo que más te desagrada? Limpiar. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? La lluvia. ¿Cuál es el sonido o ruido que aborreces? La secadora de los perros de mi mamá. ¿Cuál es tu grosería favorita? Mierda. Aparte de tu profesión, ¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Creo que chef. ¿Qué profesión jamás ejercerías? Psicología. Si el cielo existiera y al ir tú hacia él te encuentras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera cuando llegues? Que es real. Esta es una pregunta que no hizo Marcel Proust. Te la hago yo. Hace poco que eras niña, veías las caricaturas. Uh -huh. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Pie pequeño. Pie pequeño era tu caricatura. No, no pequeña. era una caricatura como tal, creo que eran más películas, Ajá. pero es lo que más recuerdo. Pie pequeño. Uh -huh. Al recordar a pie pequeño, tu rostro dibujó una sonrisa de gusto. Quédate con esa sonrisa de gusto. En todo tu escenario de trabajo. Haz que las cosas sucedan a favor de los que tú representas, pero sobre todo de ti misma. Tú primero para que puedas ayudar a todos los demás. Y acuérdate de algo que tiene que ver con personas como tú o como yo. Que no solamente tú en tu caso eres un, eh, un paciente, yo soy papá de pacientes. Pero los dos vivimos en México. Y los dos, preciosa, sabemos algo. De manera tajante. Si en este país no haces las cosas a huevo, no sucede nada. Así que pon tu es el mejor esfuerzo, tu empeño. Yo sé que vas a poder hacerlo porque eres una dama muy preparada. Y lo más, todo, lo más importante de todo, cuando tú necesites que nosotros hagamos difusión de algo que tú quieres hacer, que nosotros pongamos a consideración algún proyecto que tú tengas, lo que tú entiendas que puede servir para ahondar más en el apoyo a tus pacientes, solo nos tienes que llamar. Yo soy David Peña. Muchas gracias. Paulina Peña es mi hija y aquí hay ocho personas que te pueden contestar, pero yo siempre tendré mi correo abierto para lo que se te ofrezca. Muchas David gracias. arroba pideundeseo.org. Muy bien. Te agradezco mucho. Tu tiempo, tu amabilidad, tu gentileza, pero sobre todo, que haya sido tan amable de contestar mis preguntas de manera tan generosa.